Residentes en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron un problema que presenta el sistema cloacal en esa zona. Y queremos ver qué el gobierno puede hacer con, este, con, este San, con San Francisco de Macorís. Porque es que esta cloaca está hecha por 25 años, que era de 1975. Y aquí lo que hay son tubitos de 6 y 8 pulgadas hechas de cemento y ya la cloaca que es demasiado grande y están todos explotados. está hecha desde 75 lo hicieron por 25 años es decir que en el 2000 se cumplió ya el, el plazo de esa cloaca y en base ya tienen 19 años más extra y todas están explotadas y el pueblo está todo estancado así porque ya lo tuvo tan explotado no sé sí. esto tiene como 8 días o 10 días pues así como está y aquí nadie, no han venido a resolver nada. Esa situación no tiene a nosotros a coger la loma. Es, ya tenemos dos semanas con eso. ¿Aquí hay niños? Dos semanas. Mira, ahí te vio cuando entró a mi casa que tengo un niño acostado de 10 meses. Aquí mismo donde usted va a entrar ahora hay una de tres meses. En esa casa hay una de dos meses. Mira cómo están durmiendo esa gente. Yo estoy durmiendo en la sala de mi casa. No puedo cocinar. No puedo hacer nada en mi casa. Durmiendo en la sala, porque la habitación es mía, no se pueden entrar la peste y la bacteria fecal saliendo hasta por el medio de la sala, cuando eso coge bastante agua, en la habitación tengo bacterias fecal, igual que esa señora aquí, ella saca bacterias que fecal de la habitación y del baño porque sube, mire ahí enfrente también está saliendo, ya, ya pasó al otro lado, se están explotando de ese lado, imagínense, si ahorita nos cae un agua aguacero fuerte. Si no cae un aguacero fuerte, no llevó quien no trajo. Entonces, las autoridades sentadas, así no se puede. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.